...por debajo, volvemos a mencionar temperaturas en, en, en caída, sobre todo de las mínimas... ...pero atención a la máxima, porque se eleva hasta los 25 grados... ...y ya durante el transcurso de la tarde tendremos viento del de norte que se fortalece... ...y aquí lo dejamos para sobre el final, eh, se fortalece el viernes, el sábado y el domingo... ...pero también dejamos una interrogante, ¿regresa la lluvia durante el transcurso de las próximas horas? posiblemente alguna novedad ya tengamos gracias al Servicio Meteorológico Nacional sobre el final de la edición de hoy de Noticias en HD. Y seguramente lo vamos a estar repasando como siempre, actualizando y ahora hablando de repasar, Emma comenzamos, si te parece, a desarrollar bien. los diferentes temas que han ido produciendo nuestros compañeros para que lleguemos a Noticias en HD Edición Central. Como siempre, Emma me levantará el pulgar cuando esté listo en el otro sector de los estudios de Noticias en HD y aprovechamos a repasar algunos de los temas que iremos tratando que como siempre nos llevan a información desde las voces políticas a nivel local, regional, provincial, como así también a temas económicos desde una mirada local actividades que se siguen impulsando en este caso desde el ámbito del grupo de voluntarios Reciclar Venado que el objetivo sigue siendo potenciar a través de diferentes acciones y programas a Venado Tuerto como una ciudad más sustentable, más limpia por supuesto, todos responsabilizándonos de la basura que vamos a generar o de qué hacemos con ella o con aquellos espacios que ya están perjudicados y siempre hay algo por hacer así también tendremos Voces de corresponsales, como siempre, que nos llevan a recorrer los diferentes territorios, pero también vamos a ir hacia la región a través de una comunicación virtual para enterarnos y anticipar ya, porque estamos a mitad de semana, lo que sucederá este fin de semana en una de las localidades de nuestra región que se está preparando para celebrar nada más ni nada menos que sus 100 años, así que este centenario, por supuesto, genera un fin de semana puro festejo. Una de las propuestas que surge, como siempre, de tantas que hay en la región, como así también en Venado Tuerto y en Noticias en HD, a través del TV, te las intentamos contar. Hablando de contar, ahora regresamos con nuestro compañero Emanuel, que ya empieza a traernos información. Bueno, Rena, y hablamos acerca del informe más reciente de la inflación, pero a nivel provincial. Días atrás hablábamos del nacional, y la sorpresa aquí pasa porque... El nuestro, el provincial, supera al nacional. Recibimos esta información gracias al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos que dio a conocer la inflación de nuestra provincia de Santa Fe que llegó al 7.8%. De esta manera el alza del costo de vida fue levemente superior al promedio nacional que para el INDEC fue del 7.7%. A pesar de ello, la inflación anual alcanzó el 101.9% por debajo del 104.3% nacional. En cuanto al acumulado, el INDEC informó que el aumento de los precios marcó un alza del 21.7% en el primer trimestre del año, en la provincia, la variación acumulada tuvo una suba del 21.3%. Y llegamos a un punto central, porque siempre es importante no quedarnos solamente con los números, sino hablar un poquito más y conocer sobre cuáles fueron los rubros que más impacto tuvieron durante el transcurso del mes de marzo. Según los datos oficiales que tenemos a nivel provincial, fueron los incrementos mayores respecto a febrero en educación. El inicio de clases trajo consigo la compra de los útiles, el pago de las cuotas y demás, por esto se ha incrementado en un 18.5% en la suba de todos los niveles educativos. Y también podemos hacer referencia ...a las mayores variaciones en el periodo que fueron vivienda y servicios básicos... ...sobre el 12.9% y alimentos y bebidas en el 9.4%. Información del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, entonces a nivel provincial durante el transcurso del mes último se ha dado un incremento del 7.8%, estamos hablando de un poquito más que el 7.7% que se, marco, se marcó a nivel eh, nacional para el transcurso del mes de marzo. Vamos a seguir avanzando con más información, en este caso desde la ciudad de Venado Tuerto y si bien surge desde una de las voces de los profesionales que suele consultar el VERTV ya estamos hablando del licenciado en administración Ezequiel Coelho quien integra también el Observatorio Económico del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto que siempre a través de este sector de dicha institución, además de relevar y poder a través de las distintas variables obtener datos luego de los análisis, las comparaciones y demás teniendo estas estadísticas que no solo reflejan la situación en Venado Tuerto, sino que también se empiezan a sumar datos muchas veces desde la región. Pero en este caso vamos a escuchar a Ezequiel Coelho porque, si bien como decíamos, surge esta entrevista a través de la voz del venadense, es algo que impacta de manera generalizada en toda la República Argentina y tiene que ver con el dólar que tanto rige, que tanto marca, con los avances que has tenido esto de estos últimos días, como viene sucediendo, pero quizás con diferentes marcas que va haciendo el dólar en esta economía Ezequiel Coelho una vez más desde su postura, desde su opinión repasa este tema y cómo impacta, qué sucede qué debería hacerse cómo está la actualidad y también cómo impacta Bien, voy a charlar con Ezequiel Coelho él es asesor económico, trabaja con varias empresas para que nos pongan un contexto de cómo estamos con lo que pasó ayer con el tema del dólar, hoy que sigue subiendo y eh, por añadidura todo lo que pasa con la economía eh, regional, con la economía de cada una de las localidades y sobre todo con el ciudadano de a pie. Se quiere, buen día. ¿Cómo estás, Santiago? La puse difícil ahí. Ah, sí, la... siempre. O sea, cuando aparezco en cámara o por radio en algún momento siempre son malas noticias. Eh, no, pero bueno, bueno, digamos es como para poder explicar un poco en, en, en dónde estamos parados. Básicamente es un milagro que estemos parados. O sea, pensemos que no hay dólares. O sea, no hay dólares y tampoco hay certidumbre sobre nada. Ayer un rumor de, del reemplazo del ministro de Economía llevó a un aumento y hasta que no haya medidas concretas y, y concisas va a seguir esto. O sea, ¿cómo impacta? Impacta directamente en todo tipo de costos. Eh, pensemos hoy, yo te digo, ¿cuánto vale el dólar? Vos me hacés la división por 400 hasta hace tres días, ahora me la hacés por 420, 425. No me la haces por 220 y pico como está el dólar oficial, porque no lo conseguís. Entonces, y gran parte de las empresas que tienen que importar cosas, el dólar que toman es el dólar MEP, que está a 4.20 y pico, 4.30 y pico, no, no sé bien hoy a qué precio está, pero no no el dólar oficial. Entonces la economía ya tiene una dolarización a un tipo de cambio paralelo. Obviamente el MEP es, es legal, el, el dólar Blue no es legal, o sea, va, va por fuera de lo que es el negocio. Pero ayer incluso distintas cuevas financieras... Eh, cerraron las puertas porque no sabían a qué a qué precio vender, es como cuando renunció Guzmán que por 3-4 días acá los comercios no tenían ni lista de precios ni entrega de productos de parte de sus proveedores pues no sabían a cuánto vender sus productos, bueno hoy el tipo que tiene un dólar eh, no sabe a qué precio venderlo porque no ves un techo eh, dentro de... Que, que, que te lo amesete por lo menos o sea yo hoy te digo Santi, eh, está 4.25, te doy 4.50 y vos tampoco me lo vas a vender el dólar que tenés, ¿por qué? porque sabes a cuánto lo vas a reponer. Y exacto, porque además tenés una inercia que no sabés dónde se detiene. O sea, hoy el que tiene un dólar especula en ver cuál será el precio máximo donde se va a estabilizar. Entonces, es así. Y, y lamentablemente no, no veo una reacción eh, de parte de, de, del área de economía como para decir, che, no, vamos a echar paño frío. Eh, como, como siempre digo, el, el gran problema económico es político eh, a ver eh, en algún momento en este país van a tener que, que decidir de una vez por todas dejarle la economía a economistas y, y no molestarlos o sea, hay que los políticos hagan política, o sea, estén en los puestos legislativos estén en los puestos ejecutivos pero que por favor economía la hagan los economistas y no se metan, porque está más que claro, o sea, somos más de doscientos y pico países y territorios y todo en el mundo, y vivimos haciendo las cosas a contramano de lo que dicen las leyes de la economía y pretendemos que nos vaya bien, o sea, es algo que solo se puede entender si vivimos en Argentina, viste los memes, Argentina no lo entendería, bueno, en economía es eso, nos miran de afuera y no entienden, no entienden cómo podemos estar cometiendo una y mil veces los mismos errores y creyendo no que vamos a sacar la cosa adelante, a, utilizando recetas que ya nos han fallado es, es triste bien, voy a charlar muy con bien. el ingeniero, el ingeniero eh, porque muy bien, se, seguimos eh, ahí estamos con más información y vamos a hablar acerca de este pequeño que tiene un sueño, sí, <risa> él tiene un sueño de siendo tan pequeño y hoy en homenaje, en reconocimiento por el Día Nacional del Policía, hablamos del pequeño firmatense que sueña con ser policía, eh, a través de un posteo, una joven, joven madre eh, posteó una foto que conmovió a todos. Ahí la estamos observando a ella. Bueno, el sábado pasado las redes se colmovieron con una eh, cartita y una carita de felicidad de un niño de 5 años que posaba junto al personal policial firmatense, allí en sus motos y, y los miraba con asombro a sus héroes. ya eh, Saavedra, ella compartió esta imagen y contó que el nene siempre le pedía ver a los efectivos policiales en la calle porque le encanta y tiene adoración, incluso aseguró que al cruzar los quiere saludar, los dice que son sus superhéroes, bueno, los ve con mucha felicidad, dijo su mamá, eh, hoy le preguntó si, si para ser policía había que estudiar, ya se está asesorando el pequeño, y bueno, le tuvo que explicar la típica frase de estudiar para que no seas policía, ¿no es cierto? Esa frase que también le, le consultó, digo, ¿qué se trata esto? bueno Y la madre ya con, con lo que él puede entender, le va explicando, eh, tuve que hacerle entender que hay que estudiar muchísimo y hay que ser muy fuerte, dijo la mamá, solo los hombres y mujeres con vocación y amor por el otro se exponen en las calles para garantizar que nuestra familia esté bien. Corren riesgos con tal de cuidarte y no muchos aceptan esa responsabilidad. Le dijo muy bien la madre por las palabras, la madre de Nene narró también que muchos uniformados, al conocer las complicaciones, abandonan la profesión. Por eso el policía merece respeto y comprensión en su trabajo. Y más que un agradecimiento, necesita sentirse querido por parte de esa gente a la que cuida. Bueno, pero que es la mamá de este pequeño que estábamos observando allí arriba de la moto, que amablemente le cedieron el lugar los policías, eh, generalmente eh, asegura que tristemente se habla mal de la policía. Y siempre vemos, buscamos el error en todo, ¿no es cierto? Pero eh, tuvo que explicar con simples palabras todos los chicos y sobre todo el cariño eh, que quede intacto, ¿no es cierto? Y ese sueño que vaya creciendo cada vez más eh, y que pueda lograr poco a poco eh, ese ese cada vez tan anhelado anhelo del chiquito que estamos observando en imágenes que seguramente lo será a futuro y recordaremos estas imágenes cuando esté ejerciendo la profesión. Así que los mejores éxitos para el pequeño y para su madre en este sueño que crece cada vez más en la vecina localidad de Firmal, que nos llena de orgullo a todos, y recordemos también a los policías que han salvado también con eh, método de RCP eh, a un bebé, no hace mucho, así que hay mucho para agradecerle y para felicitar y para homenajear, por qué no con esta noticia también, en este Día Nacional del Policía, a todos ellos. Seguimos con más información, y ahora eh, hablamos acerca de lo que sucedió en los primeros días del mes de, este, de febrero de este año, donde el Intendente había anunciado que el municipio sería cargo de la repavimentación del velódromo municipal, todos acordamos aquel anuncio tras las demoras que se fueron dando para ejecutar las mismas, bueno, la decisión la tomó el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local en este caso, a través de recursos de la administración local, generando de esta forma eh, continuar implementando las luminarias y bueno todo el avance de este proyecto para que pueda ser una realidad y esté complementado con todo lo necesario para que el velódromo pueda tener una reforma íntegra. bueno Va a ser el encargado del de área de obras públicas, Emiliano Guillomén, quien traiga precisamente eh, información en profundidad sobre los avances y de qué forma se está dando también en estos eh, momentos, la presentación del proyecto y cómo se ha consensuado también con las instituciones que ameritan que la actividad deportiva en Verano Tuerto continúe creciendo, como es el Club Ciclista Mario Matiu, también la Asociación Ciclistas Unidos, que trabajaron mucho en este pedido y que hoy poco a poco lo ven hecho realidad. Es más, serán ellos quienes se sentarán con la empresa contratada para poder darle todos los detalles de lo que necesitan para poder utilizar esta pista de forma competitiva y por qué no en instancias también en competencias nacionales que vuelvan a congregarnos y a encontrarnos aquí en la ciudad de Venado Tuerto y sea un epicentro para la concreción de estas actividades. Emiliano Guillaume, profundiza sobre las obras y los avances de la misma. Bien, voy a charlar con el ingeniero Emiliano Guillaumet eh, porque hubo una promesa del intendente de poder repavimentar eh, el velódromo municipal. ¿Están haciendo algún tipo de prueba con una empresa venadense. Quería que me cuente cómo viene el avance de esta obra. Emiliano, buen día. Buen día, Santi. Buen día a toda la, la audiencia. Es así. Hace un tiempo atrás, cuando se inauguraba la segunda parte de la iluminación de, del parque municipal, el intendente eh, tomó la decisión ahí en el frente de, de, de todos los, los, los presentes que iba a colaborar, con se iba a, tomar, a hacer cargo de la repavimentación de lo que es el velódromo municipal. Eh, digamos, digamos la, la asociación misma, eh, junto con el, con el intendente, eh, contra, contactaron a, a la empresa Insumos Viales de aquí de, de, de Venado y está realizando distintas pruebas en distintos sectores, bueno, para tratar de eh, regularizar esa situación que eh, para el funcionamiento en sí del velódromo no, no, es, no está apto. Eh, están, se están realizando distintas pruebas. Eh, se, la empresa de insumos viales de la, firme, de la, la familia Sarbach está realizando eh, distintas pruebas en distintos lugares. Eh, está viendo eh, para cuestiones de rugosidad del material. Está tratando de cómo va a llevar los, los distintos niveles para corregir el peralte, uh -huh. tanto en las curvas como en las partes rectas, que eso era uno, una, una situación que, que había que, que corregir para que este velódromo tenga las condiciones para poder realizar distintos eventos de forma, forma nacional. Uh -huh. Emiliano, además de la intervención del municipio y de la propia empresa, eh, los clubes de ciclistas también están participando que son los que van a tener casi la palabra final no claro, claro, eh, es así eh, todos los distintos clubes eh, a medida que van se van realizando las distintas pruebas eh, están presentes en el lugar colaborando eh, con la empresa eh, pero bueno, hasta el momento no hemos logrado un... Un, un trabajo que, que, que deje conforme a, lo, a, a los distintos distintos clubes por las distintas situaciones, tanto de rugosidad y, y demás, que, que bueno lo está trabajando particularmente la empresa. La buena noticia de esto es que desde la promesa del Intendente hasta esta parte no es que quedado en la nada, sino que siguieron trabajando eh, para bueno, poder terminar con, con justamente con ese trabajo. Tal cual, es eh, así desde aquel momento. Eh... La empresa ha venido realizando distintas, las distintas pruebas, entonces eh, en el lugar se, se puede ver el, lo, los hechos. Esperaremos entonces el resultado final. Gracias sí, sí, seguramente va a llevar un tiempo más de pruebas y después eh, cuando digamos, bueno, esa es la, la forma que, que el club necesita, se va a dar adelante con, con la, las otras tareas, digamos, de, de, de los fondos y demás. Eh, hoy por hoy son pruebas, simplemente. Y como lo anticipamos, debemos y gustamos de seguir avanzando en Noticias en HD Edición Central. Esperamos contar con su compañía y a... A escuchar porque, como decíamos, la virtualidad nos permite establecer esta comunicación, como siempre desde la ciudad de Venado Tuerto, recorrer las diferentes localidades, la región, muchas veces estando presente territorialmente en cada una de ellas y muchas veces a través de la virtualidad. En esta ocasión nos vamos a ir hacia Chovet, porque del otro lado está su presidente comunal, Sergio Busquet a quien le agradecemos por esta comunicación y ya lo saludamos. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, en primer lugar me voy a atrever a saludarlo porque sé que ha recibido un nuevo integrante en su familia, así que la calidez ha llegado y con un nuevo título para usted. Sí, sí, bienvenida sea Regina. es <risas> eh, mi primer nieta, una, de parte de mi hija, y bueno, una, una gran felicidad que ha envuelto a, a toda nuestra familia. Eh, yo tengo gracias a Dios, mis, mis dos padres, tanto mi mamá como mi papá, mi mamá con 84 años, mi papá con 88 años, así que haber wow. recibido a esta viñeta para nosotros eh, fue muy lindo con nuestra familia, bueno, un poco, eh, es muy lindo y bueno, ya empezó a la un rato, todos día hemos hecho un poco el papel de papá acá en la comuna y nuestra chica con papel de mamá, así que bueno, a disfrutarlo, la nueva etapa de la vida. Bien, bueno, me alegra mucho eso y que siga siendo de esta forma y hablando de disfrutar, de celebraciones. Toda la comunidad de Chovet este próximo fin de semana está a la espera del de centenario de la localidad, presidente. Bueno, eh, esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo y estamos ya en la cuenta regresiva. En el día de hoy, hace aproximadamente media hora cuarenta 40 minutos, Terminamos de, de inaugurar dentro del Salón Oval la, una muestra de, de todos los presidentes comunales, uh -huh. una muestra hecha a lápiz por un artista local, un chico de nuestro pueblo, muy jovencito, uh -huh. quien ha hecho esta, estos hermosos retratos, en los cuales se los vamos a entregar en el día domingo a cada uno de los presidentes que están vivos y nos acompañas, uh -huh. y a los demás eh, se lo entregaremos a sus familiares. La muestra ya fue inaugurada el día de hoy, en la Sala de la Cultura se inauguró una muestra Bien. de todas las instituciones, con distintas fotos, distintas cosas que han ido pasando a lo largo de estos Pre 100 años de nuestro país. Una muestra muy, muy linda, recién terminamos inaugurarla también. Bien, o sea que ya se va extendiendo y anticipando en modo de, de previa ya de lo que será esto. Y aprovecho a preguntar, surgió una duda. ¿Hasta ahora han sido siempre hombres los presidentes comunales o alguna mujer ha logrado este cargo algunos años? No, no siempre han sido hombres en toda esta etapa. Uh -huh. Bueno, y por otro lado preguntarle, ¿hay algunas otras actividades o directamente luego todo se concentra en el sábado? No, no, no, el día sábado eh, arrancamos a las 10 y media de la mañana con la Santa Misa y en la parroquia, después en el cementerio local y después a partir de las 15 horas, ya para los más pequeños, todo lo que es eh, distintas actividades, juegos, eh, para los más, los más niños, ¿no? Y después a partir de las 20 horas, 21 horas, eh, ya arrancamos con las cuatro instituciones, las cuatro escuelas de danza de nuestro pueblo, algunas de folclórica, otras de artísticas, eh, que cada una ha hecho un, un cuadro representando los 100 años de, de nuestro pueblo. Si yo te digo que lo que he visto, te miento, sé, para mí va a ser toda una sorpresa, mm. pero conozco eh, la gran capacidad de cada una de ellas, así que seguramente va a ser algo muy lindo y digno de disfrutar y ver. Después, eh, sobre las 12 estamos cantando el feliz cumpleaños porque nuestro pueblo en realidad cumple en los 100 años el 23 de abril, que pasaríamos ya a la madrugada del domingo, ¿sí? Mm. Eh, ahí nos va a estar acompañando Iván Caporaletti, y después vamos a hacer el cierre con, con los chicos piratas. Eso va a ser todo lo que va a ser el, el sábado por la noche. Después el domingo a partir de las 10, 10, y cuarto estamos arrancando con un desfile cívico, desde la plazoleta de la Madre hasta la plazoleta central, son tres cuadras eh, en ese lugar en ese lugar van a desfilar todas las instituciones de nuestro pueblo a las 10 y 45 un poquito más o un poquito menos van a estar todos los que es los actos protocolares después eh, visita a todas las instituciones, esto un poco para los que no ven de afuera, van a estar abiertas las puertas de las tres escuelas de nuestro pueblo, más la de la comuna para ver la representación de los presidentes, uh -huh. además la sala para que cada uno pueda recorrer eh, parte de su, de su historia, de su vida, que seguramente más que todo es la escuela primaria, ¿sí? Eh, muy amablemente la... se ha puesto positivo para poder lograr esto. Después va a haber... Mmm, volvemos a arrancar con, con todo lo que es la parte eh, de los más pequeños durante todo el día, uh -huh. y después a la noche ya como cierre va a estar eh, una banda local que suena para vos y otra banda de folclore, de tango y, y melódicos que nos va a acompañar. Esa es un poco la grilla, de todas las actividades que se van a realizar el, el día sábado y domingo en el centenario de nuestro pueblo. Es un gusto saludarlo, Sergio. Bueno, entender la, la dimensión que cobra un, cumplir 100 años no es poca cosa, esto lo festejo, claro está, se realizan año a año, pero digo, eh, ¿qué, qué lo lleva a plantear no es cierto esta propuesta de 100 años? Eh, ¿Sucederá algo diferente a otros? ¿Cuál será el objetivo? que tratarán de dejar? Siempre hay un mensaje, un eslogan, algo que se quiere también dejar a los vecinos y ni hablar si estamos hablando de 100 años. Bueno, a ver, creo que lo que se ha dejado en este tiempo es un poco muchas obras que se han realizado a lo largo de este tiempo y estos, te diría, año y medio, venimos trabajando todo para lo que es nuestro centenario. Es con dejar terminada, a ver, el centenario lo empezamos a trabajar ya hace un año atrás y vamos a continuar todo lo que es el año que viene inaugurando obras para, para el Centenario. Se ha hecho eh, un, el cartel de ingreso a nuestro pueblo, totalmente nuevo, se está arreglando la Plaza Central, se va a inaugurar un Plaza del Centenario. Eh, se han trabajado en distintas obras pequeñas, pero alusivas a lo que es todo esto. Y después un poco dejarle eh, un recuerdo algo eh, memorioso, algo muy lindo eh, a cada uno de los, de los habitantes de nuestro pueblo. La idea es que sea una fiesta, una fiesta para, para cada uno de los chavetenses, para cada uno de los que vivimos. Eh, yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que mi abuelo vino desde España, se en estas tierras, tengo mis viejos actualmente aquí, tengo mis hermanos y tengo todos mis hijos eh, viviendo en mi pueblo y todos nacidos aquí y es un poco lo que, que me ha quedado en todo esto, y es un poco lo que yo le quiero dejar a la gente de Chobé y a mis hijos que sigan, que sigan aquí. Así que la idea de este centenario es eh, conmemorarlo de la mejor manera con, con, con todas la, las familias de Chover Sergio, consultarle en este caso porque usted bien marcaba el lugar de esta muestra que fue inaugurada recientemente y que seguramente continuará para poder acceder y disfrutar visualmente de estas producciones artísticas, pero ¿cuál es el lugar elegido para desarrollar todas estas otras propuestas el día sábado? Tanto con lo que pensaron para los más pequeños, jóvenes, adolescentes y luego lo que involucra a todos los adultos y a todas las edades con cada una de estas presentaciones artísticas que ibas detallando. El lugar va a ser el el salón parroquial, nació gimnasio de la escuela secundaria, que, se, que gentilmente no se dieron ese espacio, es un lugar más grande que tiene nuestro pueblo. Ahí va a estar todo lo que es la parte de artística, o todo lo que es la parte de patios de comida, de a ver, todas las actividades. Y todo lo que es la parte protocolar, como yo te decía, se va a desfilar desde la plazoleta de la Madre, que es la que está enfrente de la iglesia, cercano, en la misma, atrás está el, el salón que yo te decía recién, uh -huh. desde ahí vamos a caminar estas tres cuadras hasta enfrente de la comuna, Está la plazoleta Alberto Chovet, y acá van a ser todos lo, los actos centrales en, en la plazoleta Alberto Chovet, frente al edificio comunal. Uh -huh. Sergio, en este caso, preguntarte para recordar, ya hace cuántos mandatos que venís cumpliendo con este rol como funcionario y presidente comunal. Eh, bueno, llevamos dos mandatos y medio. Uh -huh. eh, realmente me ha tocado esta etapa y un, y un agradecido de, de la gente que nos ha acompañado con el voto, que han sido muchísimos, pero más un, un agradecido a la vida y un agradecido a Dios por, por haber puesto en este lugar. Uh -huh. ¿Cuál sería, eh, Sergio, el, el mejor regalo para Chovet frente a este hermoso y gran cumpleaños que se aproxima? Disculpame, no te escuché bien la pregunta. ¿Cuál sería el, el mejor regalo, no es cierto, hablando de los vecinos, de, del pueblo, eh, frente a este gran festejo de este centenario eh, y de aquí el más, no es cierto, como se presenta también como desafío, pero bueno, ¿por qué no hablar también de regalo, de alguna puerta que se abre y que venga a saltar algo que, se, que allí se adeuda? Mira, eh, el mejor regalo creo que, que le podemos hacer a, a nuestro pueblo es continuar de esta manera, continuar trabajando en conjunto, continuar trabajando en equipo con, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad. El pueblo ha crecido a pesar de que nosotros no tenemos un diálogo continuo con, con la provincia en estos momentos, uh -huh. pero nosotros creo que el mejor regalo que le podemos dejar en, en todo esto es... Eh, que cada cosa que se ha hecho, se ha hecho con, con mucho cariño, con mucho esmero, con mucho trabajo y con muchísima responsabilidad. Entonces, lo que le dejamos eh, a cada uno de, de los chavetenses es esto, es responsabilidad, trabajo y honestidad para que, uh -huh. para que lo puedan tener y, y, y ver qué es lo que nosotros nos vamos a ayudar. en día mañana Sergio, a propósito de esto, si bien se va viviendo el día a día, el presente, estamos en un 2023, que significa ser un año electoral. ¿Cómo proyectas esto? ¿Quizás desde este lugar seguir trabajando para la comunidad? Sí, sí, vamos a hacer la, un, dos años más, vamos a buscar una nueva reelección. Eh, nosotros estamos muy alineados a lo que es el, el gobierno. O sea el candidato de nuestro Gobierno Provincial, que va a ser Maximiliano Puyaro El apoyo es incondicional para Maxi. Más, eh, anoche tuvimos una reunión importante, menor Menado y bueno, apoyando la, la candidatura también de, del senador Luis Rico. Uh -huh. Y creo que hoy Chovet, no solo Chovet, sino que el Departamento General López sí, y muchas comunas que hemos sido discriminadas durante todo este tiempo, tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto, en conjunto con, con un gobierno provincial, con un Cuyaro que, que seguramente lo va a hacer. Entonces, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a muchas de las comunas es que Maxi Cuyaro sea gobernador de Santa Fe, Luis Rico sea senador y nosotros podamos eh, renovar nuestro compromiso con la gente. De hecho, uh -huh. seguramente eso es lo más importante que vamos a tener en este 20 Bien, por otro lado preguntarle porque obviamente estos festejos por el centenario seguramente conmueve a todo Chovet, a aquellos que tal vez se hayan ido a, a residir en otros territorios, pero siempre el corazoncito queda, quizás a la región que también siempre se suma y bueno, ustedes son conocidos por marcar en el calendario habitualmente la fiesta del arbolito, así que la gente tiene todas las propuestas hechas y demás, pero aprovecho a consultar si esperan quizás la presencia también de algunos funcionarios, mandatarios... Los funcionarios que van a estar seguramente en el día de mañana me va a confirmar la, la presencia Puyaro uh -huh. Ya el señor la confirmó, eh, la diputada Silvia Sánchez también la confirmó, la diputada Georgina Orsani también la confirmó y muchos amigos de presidentes comunales también han confirmado la, la llegada a nuestro pueblo. Bien. Así que bueno... Emma, ibas a preguntar, perdón. No, no, me había, quedado, me había quedado pensando, Reina, porque hay un vínculo importante con Venado Tuerto. Digo, muchos de nuestros artistas van a estar presentándose así. ¿Hay una relación muy, muy seguida, muy cotidiana con la ciudad? Sí, continuo. Aquí nosotros con Venado Tuerto trabajamos con muchos de los comercios. Eh, es continua una relación, eh, un vínculo, creo que es... Sabemos todo. que Venado Tuerto es la ciudad más importante que tiene el Santa Fe y nosotros tenemos comisionistas que van continuamente de aquí y bueno, es un, un vínculo continuo, no solo con los comercios, sino que también bueno, hay un, un vínculo continuo con el senador y con, y con todo el equipo del senador y bueno, el actual intendente de Venado Tuerto también tiene una gran relación y, y muchas veces hasta un contacto de trabajo. Sergio, preguntarle por último que renueve desde ya la invitación. Y esto es todo con entrada libre y gratuita. Quizás al ser dentro está la posibilidad de que ya estén a disposición tablones, sillas, la recomendación a la gente de llevar sus reposeras, algo para que esté cómodo. ¿Cómo se da toda esta actividad? No, no, ya está todo armado dentro del salón grande. Hay capacidad para 800, 900 personas. Wow. Hola, Renato Tuerto. Quiero aprovechar este medio para agradecerle a Suárez, eh, que nos va traído amablemente todo lo, lo que habló sillas en el día de hoy, y, y eso va a estar todo armado dentro del salón. Después okay. van a estar afuera, armados van a estar todos los patios de comidas, formados por las distintas instituciones de nuestro pueblo, eh, distinto bufet en realidad, uh -huh. y otra cosa que aclarar aclararte, va a haber, eh, creo que hay más de 70 artesanos que nos van a estar acompañando en el día de mañana. Bien. Sergio, te agradecemos enormemente por la comunicación y desde ya nos sumamos a las salutaciones en lo que tiene que ver con esta antesala a los 100 años. De hecho, Ed, ¿cuántos habitantes tiene actualmente la localidad residiendo allí? 2.200 habitantes. Uh -huh. Bien. Bueno, Sergio, no, pues hoy capaz. el encuentro fue a raíz del centenario de la celebración que viene el próximo fin de semana, pero siempre desde el canal, a mí personalmente también, y he podido estar presente en algunos eventos. Me gusta recorrer la región, así que al menos a través de la virtualidad te volveremos a contactar para poder seguir informándonos desde tu pueblo. Muchas gracias y que sigan las buenas noticias y los buenos momentos. Un, un gusto, un placer estar con ustedes y agradecerle por la comunicación, agradecerle por este momento. Y agradecerle para que la gente de, de la zona, de nuevo, se haga una escapadita el, el sábado por la tarde para quedarse anoche noche y el domingo por la tarde, si se puede, para quedarse. Es una invitación, eh, como nosotros estamos muy acostumbrados, son 100 años, pero son fentejos muy simples y, y mucho para los pequeños y para los más grandes también. Agradezco la, la conexión con ustedes, eh. muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, gracias Sergio. Sergio. Allí estaremos. Muchas gracias, éxitos. Así pasaba, en este caso, el presidente comunal de la localidad de Chobet. Nosotros vamos a seguir con más información, títulos y entrevistas, pero en este caso, como decíamos, el presidente comunal de la localidad de Chobet, Sergio Busquet, contándonos sobre este nuevo aniversario, precisamente el centenario. Recuerdo que el año pasado charlábamos con él. ...que la celebración tenía que ver con aquellos 99 años... ...pero que significaban ya una antesala... ...y una previa preparación para este centenario... ...así que a aprovechar cada una de estas propuestas... ...como él manifestaba, libre y gratuita... ...es la posibilidad de acercarse... ...toda la comunidad chovetense estará... ...pero la región también encuentra allí... ...una de las propuestas que se dará... ...este próximo fin de semana... ...sábado 22, domingo 23... ...como siempre, diferentes manifestaciones artísticas... La música, el canto, la danza Como así también espacios pensados Para los más pequeños y como siempre Lo gastronómico y la feria de artesanos Y emprendedores que se halle hace allí presente. Emma, vamos con más información. Es así, Reina, hablamos ahora sobre las personas con VIH y hepatitis virales que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómicas. Tenemos novedades para ellos porque ya pueden tramitar la pensión no contributiva, eh, pueden tramitarla ya mismo en ANSES y la cobertura incluso de la salud que prevé la ley 27.675, eh, lo se informó hoy eh, oficialmente ya quedó establecido con una circular, quedaron fijos los criterios operativos para garantizar este derecho para las personas con VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, bueno, fue sancionada en junio pasado y se hace efectiva hoy, es decir que si ya mañana te acercás es reconocida por la ley que se pueda acceder a esta pensión no contributiva de carácter vitalicio y la cobertura de salud, de, de salud del programa federal Incluir Salud dependiente del Ministerio de Salud. Hace años eh, decidieron que se puede terminar con el SIDA si se termina con la discriminación y la pobreza y desde ayer las personas con VIH en situación de pobreza pueden acceder mensualmente a 52 mil pesos para asegurar al menos satisfacer las necesidades básicas frente muchas veces a la imposibilidad del trabajo y la situación vulnerable que están acarreando. La pensión podrá ser solicitada directamente en la ANSES, más cercana, con sencillos pasos. DNI, Documento Nacional de Identidad, y sin tramitar ningún tipo de turno. Se acercan de forma espontánea, anunciando que desea tramitar pensión no contributiva de la ley, 27.675. No le van a pedir certificados, se cruzan inmediatamente los datos con el Ministerio de Salud y se hace también una evaluación socioeconómica para la confirmación. Todo esto gracias entonces a una ley, la 27.675, sancionada en 2022, que incorporó este enfoque social, y de derechos humanos a la respuesta del VIH. ¿Falta? Sí, falta muchísimo, pero bueno, ahora tienen esta herramienta legal para tapar los baches, para generar algún tipo de, eh, cubrir algunas necesidades básicas que se viven a diario y la idea, por ejemplo, final tiene que ver con poder terminar con el SIDA. Entonces, la pensión ya está en marcha y seguramente también tendrá aquí eh, su efecto en la ciudad de Venado Tuerto, como lo es a nivel provincial y nacional. Ahora Emma, antes de seguir avanzando con más información desde nuestro sur provincial, nos vamos a ir hacia la capital de la provincia de Santa Fe porque está allí del otro lado para brindarnos información desde la ciudad capital, pero como siempre se extiende a todo el territorio provincial, el periodista y corresponsal Agustín Vicio, Agus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí. Buen miércoles. Igualmente, gracias. Expectantes, como siempre, con la información que nos traes, que como sabemos surge quizás desde la ciudad capital, pero luego se expande e impacta en los diferentes aspectos de la realidad a toda la bota provincial. Exactamente. Bueno, podemos, podemos empezar hablando de cuestiones que tienen que ver con eh, la agenda del gobernador Omar Perotti, que mañana va a estar... Eh, eh, presenciando justamente lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo Que es el eh, organismo que tiene como eh, fin Investigar los distintos crímenes de la provincia Estamos hablando del Ministerio Público de la Acusación Mañana va a estar presente en la Asunción de la fiscal general eh, Branicic y de los distintos fiscales eh, regionales. Y a su vez también va a presenciar allí en la Corte Suprema, eh, aquí en la capital provincial, la, también la asunción de la defensora Robinson, como también del auditor general del Ministerio Público de la Acusación, May. Así que esto va a ser una de las partes eh, de la agenda del gobernador Omar Perotti. Recordemos que esta semana mandó los dos pliegos que no habían sido aprobados, eh, en la Asamblea Legislativa mandó los dos nuevos nombres, así que aún hay que esperar para ver qué es lo que ocurre con ello. Por otra parte, Perotti va a estar cerca a las 12 del mediodía en Rosario porque va a estar en lo que es el remate del primer lote de soja en el recinto de las operaciones de la bolsa de comercio de aquella ciudad del sur de la provincia y a su vez también cerca a las 18 se espera que esté en el acto de inauguración del edificio de, eh, que contiene varias aulas en la ciudad de Rafaela. Justamente la universidad que lleva el nombre de la eh, ciudad del oeste de nuestra provincia. Más allá de esta cuestión, estuvo eh, en la, aquí en la capital provincial entregando kits de entrenamiento a distintos clubes del de fútbol femenino de todo el departamento de la capital. Un detalle de color... Este fin de semana va a ser la primera vez que un equipo de la ciudad de Santa Fe y de toda la región jueve un torneo de AFA, estamos hablando del Club Unión, que su equipo femenino va a participar de lo que es la tercera división de los torneos eh, profesionales de, el, de lo que es la Asociación del Fútbol de la República Argentina, así que ya debutó, pero de visitante, este fin de semana hablará de manera de local. Así que eso, por un lado, el panorama que tiene que ver con la agenda de Perú tiene el día de hoy. También eh, se reeligieron las autoridades en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Esta sesión preparatoria que se llevó a cabo cerca de las 18 horas aproximadamente, donde Pablo Faría fue electo nuevamente como presidente, fue en acuerdo total eh, entre todos los bloques, Jimena Sen como vicepresidenta primera y Ricardo Olivera vicepresidente. Segundo, mañana será el turno de la Cámara de Senadores, que cerca de las 15 horas también va a reelegir sin cambios sus autoridades, esperando eh, que las próximas sesiones ya sean de manera ordinaria, porque recordemos que el primero de mayo comienza el periodo de sesiones ordinarias, así que bueno hay expectativa respecto a esto, pero también al mensaje que pueda dar el gobernador en aquellas fechas. Así que este es un poco el panorama que podemos brindar de aquí la capital provincial con algunas de las actividades que hemos tenido, después también expectantes, a lo que va a ser el parte de mañana del dengue que va a dar el Ministerio de Salud, así que una situación que sigue en aumento, casos que van también eh, creciendo, así que es un dato que eh, va a ser importante para ver cómo viene evolucionando esta cuestión. Algunos casos, Agustín, buenas noches, eh, en terapia, algunos otros... Eh, con eh, situaciones un poco más eh, tranquilas, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta vuelve a ser la misma que en tiempos de pandemia. ¿La ocupación de camas como está hoy? ¿Esto preocupa o podemos decir que están trabajando en pos de esto y en generar una administración importante cuando se habla de que el pico más alto aún no ha llegado? Exactamente, bueno, no, la, la situación de la ocupación de camas críticas, eh, por suerte, no está cercana a lo que fue en los peores momentos de, de la pandemia del coronavirus, donde se llegó a tener prácticamente un 100% de camas ocupadas aquí en la capital provincial, en toda la región y también allí en, eh, en lo que es Rosario y los centros más importantes. Eh, ...en materia urbana, eso no está ocurriendo el día de hoy... ...sí lo que preocupa es el crecimiento justamente de la cantidad de casos... ...lo ha dicho la ministra Martorano, eh, lo ha dicho también la ministra de la Nación... ...Carla Bisotti, enfocándose también aquí en lo que es la región de Santa Fe... ...y sus provincias aledañas, donde se encuentra quizás hoy el foco más importante... Eh, ...de lo que tiene que ver con el dengue, se espera que en estas próximas semanas... ...se alcance el pico y posteriormente comience a bajar, pero mientras tanto... Esta cuestión de los casos eh, va haciendo que algunos de ellos eh, se compliquen, haya hospitalizaciones tanto de adultos como de pequeños. Eh, en este sentido se reitera y se insta a eh, pedir o se le pide a la población de que utilice el repelende, que evite que se acumule agua, porque un dato que por ahí eh, eh, es contraintuitivo, porque uno cree que el mosquito eh, se genera en lo que es agua estancada y demás, pero el mosquito que transmite eh, justamente el dengue se genera en eh, aguas limpias, es decir, eh, si uno se olvida por ejemplo de limpiar lo que es el recipiente donde toma agua una mascota, bueno, en algunos días puede allí generarse eh, este mosquito del dengue, por eso la importancia de... Tratar de evitar que esto ocurra y mantener limpio todos los recipientes de todos los hogares. Así que, bueno, la situación es compleja. Según indicaron desde la, las distintas cámaras de comercio, como también desde la provincia, una reunión que mantuvieron hace algunos días, está garantizada la, eh, la presencia de repelente en los distintos mercados. Así que ese es un dato positivo, es decir, que no va a haber escasez, pero eh, sin embargo hay que utilizarlo al repelente y, bueno, evitar que eh, ser picado por mosquitos para que la, la curva eh, no continúe en ascenso. Estamos hablando de los casos de dengue aquí en la capital provincial, pero también en toda la provincia. Agus, pasando a otros temas, pido disculpas por mi tosecita, ya lo vengo haciendo, porque bueno, estamos con este, con este cuadro gripal, pero ya saliendo, así que disculpas por, por no poder evitar la tos. En este caso, preguntarte, yéndonos una vez más al ámbito de la seguridad, y lo repaso porque muchas veces puede llegar, lamentablemente, ante la necesidad de actuar, hacer una herramienta que sirva tal vez para otros territorios, para Venado Tuerto, para la región, porque precisamente desde las vecinales en la ciudad de Santa Fe han emitido un comunicado al respecto, como como así también, por otro lado, están evaluando poder crear alguna agencia de seguridad para las escuelas. Sí, en la jornada de hoy hubo una, un encuentro, una reunión entre, entre distintas regionales de la ciudad de Santa Fe, eh, justamente solicitando mayor seguridad. Es algo que eh, bueno viene ocurriendo bastante seguido. No es eh, de ahora, sino que hace muchos años... Eh, incluso con el gobierno de Miguel Lifchit, y recuerdo que han tenido encuentros con eh, diferentes funcionarios, en aquel momento con Pujaro, lo han tenido también ahora con eh, los distintos ministros de seguridad. Es una cuestión que se viene realizando eh, durante los últimos años, pero obviamente que a partir de diferentes hechos de inseguridad que se fueron dando, eh, obviamente eh, se genera la necesidad de reencontrarse y tratar de disponer diferentes eh, pedidos, eh, diferentes eh, intentos de estrategias para ver de qué manera paliar los diferentes casos de eh, inseguridad que se están viviendo aquí en la capital provincial. Han tenido distintas reuniones, distintos encuentros, se ha emitido un comunicado con los puntos que consideran más importantes de ca desde cada una de las vecinales. Así que, bueno, habrá que ver. Se estipula que en las próximas horas haya algún eh, encuentro nuevamente con referentes de los ministerios Del Ministerio perdón, de Seguridad, los funcionarios de aquella cartera, hace algún tiempito nada más, hace algunas semanas hubo un encuentro, habrá que ver porque una de las cosas que se pide es, por ejemplo, que se refuercen, si bien reconocen que hay eh, controles eh, policiales que tienen que ver con, sobre todo, controles a... Eh, motos, eh, bueno, se pide que se refuercen, que se haga mayor patrullaje, algo de lo cual, bueno, eh, según indican desde el Ministerio de Seguridad, esto se toma nota y la idea es poder seguir trabajando, a su vez, en conjunto con el municipio que también ha participado, porque tiene con su guardia de seguridad institucional eh, patrullajes en distintos barrios, bueno, se pide que eso se extienda a otros, así que, bueno, esta situación que eh, a priori es compleja y eh, es difícil de encontrar una salida rápida, se está trabajando en ello, así que se esperan mayores novedades en las próximas semanas y días respecto a los encuentros que puedan mantener las distintas partes. Bien, Agustín, eh, otro de los temas que bueno, seguridad, salud estarán por supuesto en las plataformas electorales que aparentemente ya comienza a activarse con diferentes, no cierto, candidatos, rumbo a lo que serán las elecciones, tanto las pasos como las generales. Y a raíz de esto ya aparece también la formalidad de la posibilidad de comenzar a ver, analizar los primeros datos del padrón. Si sí tendrás datos sobre cómo podemos acceder y en sí la forma en que podemos tener esta información, que aparentemente será por un tiempo y bueno, será muy útil para que podamos actualizarnos cierto poco a poco. Exactamente, sí, desde este lunes ya están disponibles, eh, ya se encuentra disponible el padrón electoral provisional para las elecciones de aquí en la provincia de Santa Fe. Simplemente hay que buscar en, en lo que es eh, Google cualquier o cualquier tipo de buscador eh, lo que es el padrón electoral Santa Fe y con simplemente esas palabras ya se puede acceder al link que aparezca allí y hasta el 2 de mayo se puede llegar a hacer algún reclamo en caso de que una vez que se chequee eh, se pone el nombre, el DNI, el género. Bueno, una vez que aparezca allí los datos de la persona, en caso de haber algún error, hay tiempo hasta el 2 de mayo de eh, justamente eh, presentar eh, la información esta y solicitar algún cambio de ser necesario. Lo informó así la Secretaría Electoral de nuestra provincia, teniendo en cuenta que las próximas elecciones para a ser las elecciones primarias, el próximo 16 de julio, esperando a su vez para las elecciones generales del 10 de septiembre, así que ya se encuentra disponible este padrón electoral. Hay que acceder a la web, está también en lo que es la web eh, de la provincia de Santa Fe. Se puede acceder en lo que es www.santafe.gov.ar. Bueno, allí también se, se va a redirigir, así que eh, esta información ya está cargada. Y bueno, en esta carrera que hablabas eh, del de, de nivel electoral, hoy por ejemplo aquí, en la capital provincial el Comité del Radicalismo dio luz verde para ingresar institucionalmente a este Frente de Frentes que ya tiene su nombre, que va a ser Unidos por Santa Fe. A su vez, también el sábado se espera el Congreso del Partido Socialista que también haga lo propio y el sábado también aquí en la capital provincial el Congreso del Justicialismo para justamente eh, abrochar lo que es este conglomerado de partidos que habitualmente conforman el eh, frente el frente peronista. Bueno, son distintos pasos que se van dando de aquí hasta el 7 de mayo, que será el cierre de coaliciones y el 12 de mayo, que será el cierre de listas. Así que se vienen semana, semanas, semanas eh, muy movidos desde lo electoral y eh, también desde los distintos armados porque ya se van perfilando distintos nombres, hay negociaciones entre los espacios, así que bueno, eh, nos depara mucha información de aquí al menos hasta el 12 de mayo con el armado de las listas. Bien Agustín, te agradecemos como siempre por toda la información y desde ya te decimos hasta pronto. Un saludo para todos allí, un placer y bueno, quedamos en contacto para estos próximos días, seguir brindando más información. Así será, nosotros vamos a seguir avanzando desde la ciudad de Venado Tuerto con más información. Emma. si querés, vamos con un título, si no, ya vamos con Bien. la próxima nota. Vamos con un título, Rena, y seguimos hablando de eh, la ley, los proyectos, porque la Cámara de Diputados convirtió... Eh, hoy, eh, en ley, por unanimidad el proyecto que apunta a garantizar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. La votación arrojó todos votos positivos, ninguno nulo, ninguna abstención, 210 votos positivos, hubo expresiones de emoción allí en el palco principal, alegría, por parte de representantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Recordemos que la iniciativa había recibido media sanción ya del Senado en diciembre del 2021, hoy recibió la media sanción de diputados, por lo tanto ya es ley. Fomenta la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down, así mejorar rápidamente su calidad de vida y asegurar su plena inclusión evitando las manifestaciones de discriminación. En este sentido se apunta a la capacitación continua a profesionales de la salud y la elaboración y difusión de un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down. Eh, ya se ha llegado a un acuerdo, la idea es eh, humanizar aún más el sistema de salud Buscando de esta forma la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente. Se han expresado algunos otros sectores sobre este proyecto que aseguran que es simple pero muy necesario. Se trata de humanizar los servicios de salud y en particular el diagnóstico. Y esto hay que hacerlo a partir de un marco que garantice una adecuada comunicación e información completa, precisa, actualizada, sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y apoyo para las personas con síndrome de Down. ¿Eh? Por otra parte, también respecto a esta ley, que ya es un hecho, el momento del diagnóstico es fundamental por la calidad de información y el nivel de acompañamiento que se brinde, se vuelve crucial para el futuro del, del bebé, dijo. Otra de las diputadas, resulta imprescindible que la acción del profesional de la salud sea en un marco protocolizado, debido a la sensibilidad del contexto, es un acompañamiento terapéutico que resulta fundamental para que los padres estén preparados y tengan a disposición todas, pero todas las herramientas necesarias para enfrentar esta realidad. Y por supuesto que también a raíz de esta ley, como se suele realizar, continuarán una serie de capacitaciones para brindar herramientas y conocimientos en referente a esta ley. Y ahora sí, Emma, vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto para repasar una invitación que se extiende para este próximo fin de semana y precisamente tiene que ver con la tercera propuesta que se va a estar desarrollando ¿Qué hace alusión al plugin? ¿Qué tiene que ver con una caminata a la cual se le suma la recolección de residuos que se encuentran en diferentes espacios públicos? Fundamentalmente, aquí en Venado Tuerto se viene desarrollando en distintas arterias de algunas zonas de la ciudad de Venado Tuerto, recolectando residuos que desde hace mucho tiempo están, o quizás, ante la limpieza y la extracción de estos residuos, Habitantes vuelven a arrojar basura allí, generando los famosos mini basurales. Una propuesta a la cual se sigue sumando, más allá de los voluntarios que integran permanentemente, brindando el tiempo que disponen en las diferentes actividades, el programa y el grupo de Reciclar Venado. También se van sumando diferentes instituciones, entidades, organismos públicos o privados. Y en este caso... Se va a sumar a la empresa BASER, como así también integrantes de algunas de las carreras a través de algunos de los años de cursada del ICES, el instituto con el que cuenta la ciudad de Venado Tuerto. Y de esta manera va a ser Sofía Galnares, subsecretaria de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, quien coordina uno de los programas y tiene que ver con Reciclar Venado, quien trae en la información una propuesta que se abre a todo público, que como te decíamos, fusionas caminata, pasás un buen momento y de paso colaborás con el ambiente. Las sugerencias, las indicaciones y la explicación correspondiente la trae Sofía Galnares. Voy a charlar con la licenciada Sofía Galnares porque, bueno, con, junto con un grupo de voluntarios a los cuales se le siguen sumando, van a hacer este plan de limpieza en diferentes barrios de la ciudad, en este caso un poco más retirado, que de todos modos eh, requiere esta atención. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Buen día, así es. Se viene el tercer plugin de Reciclar Venado es esta caminata y limpieza de un espacio público de la ciudad. Va a ser el sábado a las 10 y cuarto de la mañana. Citamos a quienes se quieran sumar, a cualquier vecino eh, que tenga ganas de colaborar. Vamos a estar con los voluntarios de Reciclar Venado, eh, obviamente con los chicos de servicios públicos que son los que laburan en la cotidiana todo el tiempo en, en la limpieza de la ciudad. Eh, y claro también, con una novedad, se sumaron... Eh, la empresa Vaser que se eh, la verdad que de muy buena predisposición dijeron nosotros también queremos sumarnos con, con las familias que trabajan en Vaser así que muy agradecidos por porque se sumen y también elices con los chicos de primer año de educación física que quieren también vincular todo lo que ellos aprenden como futuros educadores como futuros profes y en sintonía con esto que es el ambiente no educar cuidar eh, y enseñar con la acción realmente la ciudad que queremos vivir así que uh -huh. todos vamos a estar el día sábado dando dándonos cita en calle Jujuy y avenida Circunvalación o Bruquere para que lo busquen en el, en el Google Maps uh -huh. eh, vimos algunas imágenes y bueno de hecho con solo pasar se ve la gran acumulación de basura que hay ahí el tema es ¿por qué limpiar algunos lo que ensucian los otros? ¿no? Es, es como un mensaje que, que tenemos que ser claros sobre todo en la sociedad Totalmente. Acá hay una, como decía cuando empezamos a conversar, eh, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que más se mantiene. De hecho, eh, como decíamos, desde el área de servicios públicos, todo el tiempo se está trabajando en la limpieza de la ciudad y lo vemos, tenemos una ciudad muy muy limpia. Sin embargo, seguimos con estos focos, con estos mini basurales que, eh, la verdad, son responsabilidad de todos los vecinos. Acá no hay gobierno que que pueda solucionarlo, por eso invitamos a este plugin, a esta actividad que es de visibilización para trabajar, para ponernos un ratito en el lugar de estos trabajadores municipales que limpian y quizás a los pocos días otra vez tenemos ese mini basural sí, y hacerlo desde este rol de los mismos ciudadanos que tomemos conciencia de que no es habitual, no es natural tirar basura en cualquier lugar Muchas veces nos dicen que no son los vecinos de ese mismo barrio, sino que viene alguna camioneta, algún auto. Por lo tanto, acá no es una temática que tenga que ver con un barrio, con una clase social, con una edad, sino con una cuestión cultural que tenemos que cambiar. Que no es normal que existan mini basurales. Hay una estación intermedia, existen horarios para sacar los residuos. Hay Entonces, recolección diferenciada. Hay recolección diferenciada. Están todos los instrumentos dados. Solamente falta. Que como ciudadanos tomemos esa responsabilidad de decir, no da lo mismo y que una vez que saquemos la basura fuera de nuestro de nuestra casa, deja de ser, parece, una responsabilidad y nada tiene que ver con eso. Sigue siendo responsabilidad nuestra porque la basura la generamos cada uno. Muy bien, tenemos más información para compartir con ustedes y en esta oportunidad hablamos de un encuentro que realizó la diputada Clara García con jóvenes, jóvenes preocupados siempre por cuestiones como la ambiental, en la que concierne a los emprendedores, a artesanos, el sector productivo. Eh, los jóvenes son ese motor indispensable para generar diferentes futuros y avances de forma sustancial en toda nuestra provincia, si puntualizamos en lo local. Esto sucedió en Rosario, fue un encuentro entonces donde participaron en diferentes juventudes, también centros de estudiantes. Los jóvenes fueron los protagonistas y la encargada de hacer un resumen y un balance de lo mismo, es la diputada. Clara García, que esto destacaba en el ver bueno, nos encontramos en este hermoso bar en Rosario, jóvenes, 100 jóvenes de distintos puntos de la provincia que vinieron para conversar, para pensar, para intercambiar ideas y para debatir cómo hacemos para que en la provincia de Santa Fe nuestra situación pueda mejorar, los jóvenes podemos vivir mejor, podemos tener más oportunidades y podamos tener más derechos. Aquí vimos jóvenes muy militantes de la política con funciones y responsabilidades importantes pero también jóvenes eh, de muy corta edad que a lo mejor están en un centro de estudiantes de una escuela secundaria o algunos activistas de temas tan trascendentes como los humedales, o la diversidad, los temas de consumos, de violencias, digo, uno advierte en las juventudes una gran necesidad de espacios de palabra, de espacios de diálogo, donde la política no piense sus temas desde el rol del adulto, sino que escuche las vivencias de los jóvenes. Eh, presentamos un informe que estuvimos elaborando donde eh, analizamos la situación respecto a la educación, a la ocupación, el empleo y la seguridad y la verdad que en todos los tres temas las estadísticas de los jóvenes son realmente muy preocupantes y muy graves. Afecta el desempleo en mayor medida a los jóvenes que a los adultos, afecta la situación del sistema educativo en mayor medida a los estudiantes más jóvenes y tenemos una situación de violencia y inseguridad en la provincia de Santa Fe que tiene como principales víctimas a jóvenes entre 15 y 30 años y por eso con esos disparadores y con este informe aprovechamos a, a problematizar y a pensar propuestas, a pensar ideas para activar en Santa Fe la fuerza de nuestros jóvenes que es un montón, que está por todos lados, en cada una de las localidades y que nos tiene que servir para pensar una mejor provincia y los jóvenes tienen temas que no son solo eh, específicos de ellos porque la vivienda el primer empleo eh, las violencias los temas de género cruzan a toda la sociedad sin embargo lo veíamos en el informe con mayor preponderancia afecta a las juventudes así que quienes queremos pensar eh, ...en un modelo diferente para Santa Fe... ...quienes queremos recuperar el rol de los jóvenes... ...sabemos que los planes y programas de gobierno... ...se arman con ellos... ...y la esperanza de Santa Fe está en las juventudes. Vamos hacia afuera y te contamos cómo está el tiempo... ...actualmente en la ciudad de Venado Tuerto... ...señor director, con placa ya en pantalla... ...16 grados, 4 décimas la temperatura actual... La humedad del 55% de la presión atmosférica a 1.3.7 hectopascales. El viento se mantiene en calma. ¡En calma! calma ¡Aleluya! En calma. Es increíble, ¿eh? después de los 70, 60 kilómetros por hora, las ráfagas intensas de hoy, con viento del sur, bueno, en calma, ahora es así. Vamos al jueves, mínima de 6 grados, nuevamente a salir abrigaditos para los que inician su jornada, laboral tempranito. La máxima 25, estamos hablando de viento sudoeste por la mañana, no se esperan ráfagas, se calma, esta calma de esta noche persiste para mañana también, en cuanto al giro del viento, y hablamos de viento del norte para la tarde, con una máxima de 25 grados, vuelve ese otoño bonito en el día jueves. El día viernes, mínima de 8, máxima de 24, persiste el viento del norte, y el fin de semana, allí tenemos el sábado, mínima de 12, máxima de 26 grados, viento del este, bueno, volvemos a tener temperaturas más bien otoñales, y el domingo, tenemos una mínima de 13, máxima de 24 y la probabilidad de inestabilidad de lluvia nuevamente durante el transcurso de la tarde y noche podríamos llegar a tener y podría perdurar también para el inicio de semana. Para el próximo lunes que tendremos también la probabilidad de tiempo inestable, de chaparrones, lluvias aisladas, volvería nuevamente muy bajo milimetraje, pero por cierto, tendríamos cierta inestabilidad. Uh -huh. Vamos a seguir de cerca esto con el tiempo que nos regala de todo. Viento, de una orientación y de otra, sí. de un sentido y de otro, pero vamos a ver qué sucede. Ahora sí, en Noticias en HD, como siempre, llegando al final, repasamos y compartimos con ustedes, por si lo necesitan, las farmacias de turno en Venado Tuerto. Magallanes, ubicada en Belgrano, 2135. Farmacia Berti Rostán, en la Valle y Mitre. El Sarchic, en Pueyrredón, 577. Y ahora sí, hoy es miércoles, mitad de semana, así que me parece que continúa a ver si nuestros compañeros de controles no lo confirman. Un gran encuentro se viene... Bueno, pero tendría que venir Para que ustedes tengan un gran encuentro Con Julio Eggman Así que seguramente van a estar Disfrutando de alguna de las entrevistas Que ya se ha realizado Exacto. Para poder revivirlas o propuestas Que llegarán en esta noche Nosotros vamos a cumplir en despedirnos A través de noticias en HD Edición Central Emma. El gusto de compartir con ustedes Con vos, Reina, con todo el equipo de ver TV Y por supuesto, sin su compañía Del otro lado esto no sería posible Así que gracias por una vez más compartir con nosotros